Los vendedores de gallinas en el mercado público de San Francisco de Macorís Se quejaron el pasado sábado por la supuesta persecución en su contra Por parte de las autoridades que colocó el ayuntamiento en dicho mercado Dicen que no se oponen a que sean reubicados Pero que la ley se aplique para todos Sí, tú sabes que ellos trataron de eso O sea, están tratando de eso Pero ya estas son cosas que están en manos de justicia La magistrada nos dijo a nosotros que que tratáramos de hablar con el síndico, entonces el síndico en ese mismo instante llamó a la magistrada y habló con ella, con él, entonces el síndico quedó de que venía a ponerse de acuerdo con nosotros para cotejarnos a nosotros, porque el síndico aparentemente nos dio a cada quien nuestro pero porque mira, mira la muestra, nosotros estamos aquí ubicados, eh. mira la situación como está. O pues si nos quitan a nosotros, nos quitan a todos, pues estamos bien quitados. Quiero hacerle un llamado a la justicia, que yo no estoy vendiendo droga, para que yo vea el primer teniente ahí, que tenés que correr y huyendo con mi gallina. Yo estoy trabajando y quiero trabajar Y el teniente de que viene ahí, tiene uno que moverse con la gallina, huyendo como si uno vendiera droga. Que yo quiero trabajar, yo, yo de aquí que mantengo a mis hijos. Eso que yo quiero, que hagan justicia con el primer teniente ese. Y que Ale, no nos quiera a trabajar nosotros, nosotros somos cuatro gallineros, y está todo el mundo afuera en la calle. Si él viene y nos mete a todos para adentro, estamos de acuerdo con él. O, o, o las reglas que hay pucho, que, lo, que los polleros no nos vendan gallinitas, nosotros entramos para adentro. A un policía nacional no le es ilícito administrar el mercado. Es lo que tiene que ponerse a administrar el cuartel y que nos dé trabajar trabajo tranquilo. Porque el síndico lo que quiere darse la fama de que la delincuencia es querer entregarlo. Y como nosotros somos jóvenes y queremos trabajar... Que nos deje trabajar tranquilo, porque así en esta situación que estamos, no podemos trabajar. Aquí estamos trabajando, es asustado, como si vendiéramos droga, y nosotros que trabajamos es gallina, estamos trabajando legal. ¿Me entiendes? Y NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco